Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches para todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más al canal de Menofis, el canal que te adelanta tecnológicamente. Hoy hablaremos un poquito de los tiempos que están cambiando. Para resumir las cosas, eh, vamos a llevarlas a un punto empírico donde todos los científicos de alto rango saben que el mundo ha entrado en el mínimo de Mounder el mínimo de Maunder es un lapso de tiempo entre ciertos ciclos solares donde el planeta enfría para luego acomodar su clima por lo tanto el desbalance climático que estamos padeciendo o mejor dicho que el planeta está padeciendo se debe a un ajuste por lo tanto entre este desajuste y el ajuste que va a comenzar luego se encuentra un periodo de frío llamado una mini era glacial. Esta mini era glacial dura un promedio de entre 40 y 70 años, dentro de los cuales, eh, bueno, el ser humano parece, o mejor dicho, es casi muy probable que deba recurrir a vivir bajo tierra. Estamos observando que la capa de magma se ha empezado a calentar mucho más que de lo común. Por lo tanto, de esta manera, mientras esté este clima cambiante, el ser humano podrá refugiarse bajo tierra encontrando zonas de calor. Segundo, ha llegado la tecnología que ha liberado al ser humano. Estamos eh, comenzando un ciclo nuevo de aprendizaje para una nueva tecnología que ya la conocíamos, pero no entendíamos su funcionamiento. Bueno, en Canal Amenofis hemos descubierto cómo generar masa negativa, luego acelerarla hasta llegar a los taquiones y leptones. Hemos descubierto, por así decir, la ciencia oculta detrás de los milagros. Esta masa negativa es una energía exactamente igual ...que la energía que nosotros conocemos. Esta energía prende luces. Esta energía mueve motores. La única diferencia que tiene... ...con la energía positiva de actual uso... ...es que esta nueva energía, al ser negativa... ...no se disipa, no se pierde. Cada vez que uno emite un pulso, el pulso se abre... ...pero luego se cierra... ...en cambio con la energía positiva... ...eso no sucede... ...si uno emite un pulso... ...el pulso se abre... ...y luego se disipa... ...eso es lo que habla la primera ley de la termodinámica... ...perdón, la segunda... ...bueno... ...entonces... Eh, ...hemos... ...inventado una máquina... ...que crea masa negativa... ...y la acelera... ...hasta convertirla en taquiones... ...hemos descubierto que un ser humano al conectarse directamente a los taquiones los taquiones eh, pueden como podríamos decir la palabra exacta eh, resplandecen de taquiones o sea todo lo que se encuentra dentro del cuerpo se vuelve resplandeciente, quizás esa sea la palabra, el tema es que como son conceptos de energía nuevos todavía no le hemos puesto nombre a los fenómenos, bueno el fenómeno de iluminación, por taquiones, es el fenómeno descrito en la patente de electroterapia escrita por el propio Nikola Tesla, donde él mismo dice de su puño escrito, que cuando uno se conecta a la máquina de taquiones uno puede iluminar la habitación, okay. bien este es el efecto que estamos buscando justamente para disolver los parásitos del cuerpo. Es el problema número uno en la salud a nivel mundial, los parásitos en el cuerpo. Aquí en canal Amenofis hemos descubierto cierto vector que la ciencia todavía no ha descubierto. Este es un nuevo vector de parásitos que van desde los pies hasta el cerebro. Son parásitos invisibles que utilizan la refracción negativa como modo de invisibilidad. Son parásitos provenientes de la segunda dimensión, por lo tanto... En esta tercera dimensión se identifican como gusanos planos o anguilas. Entre estos gusanos planos se encuentran dos especies bien conocidas por la ciencia. El gusano ácaro Demodex folliculum y el gusano ácaro Demodex brevis. Estos dos ácaros identificados por la ciencia eh, desarrollan una capa de invisibilidad a partir de cierto tamaño. O sea, que a partir de cierto tamaño, para la ciencia desaparece el ácaro. Pero en realidad, ese ácaro no está muerto. Simplemente se ocultó. Otra cosa que hemos descubierto. Que este vector no lucha con la persona. Salvo que la persona se desvitalice de tal manera que se despolarice. Cuando hablamos de despolarización estamos hablando de que se inviertan los polos magnéticos del toroide, del cuerpo del ser humano. Cuando eso sucede generalmente, es por dos cuestiones. La primera, porque el ser humano se aísla de la Tierra, por lo tanto sus pies dejan de ser magnéticos, entonces eh, se desfasa la polaridad y se invierte, quedando su cabeza magnética, de esa manera los ácaros piensan que lo, la cabeza son los pies y es así que suben hasta la cabeza y le comen el cerebro a la persona mucho más rápido que en un caso ideal que sería lo que nosotros llamamos vejez. Bueno, en Canal Amenofis hemos descubierto que la vejez es producida por estos parásitos. En Canal Amenofis hemos descubierto que la vejez no existe, que es, nuestros cuerpos son eternos pudiendo vivir para siempre de modo taquiónico sin necesidad de comer sin necesidad de dormir el ser humano está abriendo un ojo a su propia divinidad y contemplándola por primera vez el primer rayito de luz de la nueva era ha entrado ahora a través de este video y se ha servido en tu mesa en bandeja de plata como un regalo de soberanía para ti porque te lo mereces, porque eres el Hijo de Dios. Hola, hija de Dios. Bueno, esta noticia eh, nos impacta por todos lados. Esta noticia nos invade el cerebro con mil preguntas. Pero a la vez, esta noticia une cabos. Esta noticia hace que todas las personas que se preguntaban cosas... Puedan ahora por primera vez decir Ahora entiendo por qué sucede todo esto Bueno, en Canal Amenofis hemos descubierto que el ser humano está plagado con un ser Mitológico podríamos decir Porque es el mismo ser que se está comiendo al ser humano desde el origen del ser humano Y estas marcas que nos van dejando son las propias de la vejez Por lo tanto nadie se ha escapado a ser comido por estos seres ¿Por qué sucede esto? Eh, esto viene de más atrás. Viene de nuestros creadores, los Anunnakis, que nos metieron este parásito para que nosotros, eternos, no seamos eternos y que en algún momento muramos. Se dice así. ¿Nos muramos? Me suena como medio raro. Y, y bueno, de esa manera, eh, como la muerte no existe y nosotros hemos creído en eso, nuestra partícula se re, eh, como que se mete para dentro de sí misma y de esta manera toda nuestra energía queda condensada en la partícula. Ellos agarran la partícula y con eso la utilizan como un recurso para extender su vida. Entonces nosotros estamos siendo sembrados en la tierra, estamos siendo pastoreados como ganado, simplemente para que vivamos la vida que nos tocó vivir sin quejarnos para que nos creamos que morimos, para que toda nuestra energía se condense, ellos agarren esa partícula, la metan en un frasco y con eso alarguen su periodo de vida. ¿Ellos quiénes son? Ellos son nuestros creadores, que no son Dios como nosotros, ellos son lo que vino después de Dios. ¿Pero quién es Dios? Dios es lo primero, es la primer colisión, es la partícula fundamental de éter primigenia, la que luego formó el fractal de su misma identidad por todo el universo. Por lo tanto, en este universo taquiónico, hecho por la energía de Dios, habitamos seres divinos que estamos hechos a semejanza de Dios, por lo tanto somos dioses. Pero, en contraposición, existen seres hechos con la reverberancia de esta energía taquiónica, seres que vienen del otro lado del universo a parasitar a toda esta divinidad con el solo hecho de poder extender su periodo de vida ya que ellos sí que no son eternos hoy te vengo a presentar a Zeus el equipo de taquiones un generador modificado por mi persona mitad la máquina de Nikola Tesla mitad la máquina de Mónico Sánchez este nuevo generador de taquiones ha sido diseñado pensando en la desmaterialización de un cuerpo leptónico. Por lo tanto, esto no es una máquina para curar, esto no es una máquina para sanar. Esto es una máquina para desmaterializar parásitos y propiamente los parásitos leptónicos. ...que parasitan el cuerpo desde otras regiones del universo. Ok. Si vas a la literatura te vas a dar cuenta que los taquiones... ...es una partícula hipotética en este momento para la ciencia. Ok. Eso es porque en Canal Amenofis ...hemos descubierto los taquiones... ...y cómo generarlos. Por lo tanto... ...toda la información... Están escuchando tus oídos? Es verás. Te presento a Zeus, el generador de energía Taquión, hecho con una parte de la máquina de Nikola Tesla. Ahora, tú pondrás en Google, eh, bobina de Nikola Tesla, esquemas y pones imágenes y miras las imágenes y verás. Y la máquina de Nikola Tesla la está haciendo todo el mundo. Pero ¿cómo puede ser entonces que esto sea un adelanto tecnológico de primer nivel? Si la bobina de Tesla está en todos lados. Bueno, no es la bobina de Tesla que está en todos lados. La bobina de Tesla que compone a Zeus. El equipo de ondas escalares Zeus de tachiones. Está compuesto por la máquina de John Hutchinson. Esta máquina que John Hutchinson usó para crear el efecto Hutchinson de levitación y de transmutación de metales en otros compuestos. Por lo tanto, la parte primaria de la máquina para generar taquiones ya es un fenómeno entre todas las máquinas. Segundo, la bobina que hemos creado para generar presión en esta masa negativa creada en la primera máquina es la bobina de Mónico Sánchez esta bobina está creada para crear una presión y una resonancia a la vez por lo tanto para crear un vector en equilibrio de taquiones cuando decimos un vector en equilibrio estamos diciendo que hay una fuerza 50% igual de un lado y 50% igual del otro, que hace que la línea taquiónica se quede, por así decir, en un equilibrio. Ni para arriba, ni para abajo. En un equilibrio. De esa manera nuestro cuerpo se ilumina con taquiones. Bien, te presento a Zeus el equipo de ondas escalares. Estás viendo cómo construirlo también. Estás viendo que la bobina pancake secundaria, Tesla, o la bobina Colin Sánchez, que son todos los nombres que se le han atribuido a esta bobina, eh, se confecciona con papel encerado de cocina. Alambre de cobre se le puede dar desde una sola vuelta hasta varias, 12, y se van alternando en varias capas de papel, que pueden ser hasta 40. El secreto es que el alambre de cobre mida 75 ohms de resistencia, conviene usar el más fino, conviene usar 0,1. Bueno, en Fundación Amenofis estamos creando los primeros generadores de taquiones para detener esta invasión extraterrestre de parásitos que provocan la vejez en seres metahumanos y con ello Llevarlos a una muerte imaginaria para luego utilizar su energía eternamente. En Fundación Amenofis hemos dejado caer el mazo sobre la cabeza de estos alienígenas. Y ahora a partir de ahora tenemos una opción nueva que hace que todo esto se remita en minutos. Y estoy hablando de 5 exactamente. que es lo que dura la terapia de taquiones? 5 minutos. Para terminar con todo el vector extraterrestre que estaba oculto en el cuerpo. Bueno, con esta máquina jamás te vas a enterar qué es lo que había dentro del cuerpo. Esta máquina va a ir desmaterializando los parásitos. Permitiéndote seguir con tu calidad de vida normal sin hacerte pasar por una crisis de curación ya que esta energía va a desmaterializar por lo tanto no va a quedar residuo alguno de nada obviamente lo vas a tener que ir haciendo día tras día cinco minutos por sesión puedes tomarte varias dos o tres en un día y al cabo de un mes vas a notar la diferencia en tu salud en tu físico y en tu juventud estos equipos los estamos ofreciendo promocionalmente hasta completar un cupo. Estos equipos en este momento están costando 1.240 euros, que son alrededor de 30.000 pesos mexicanos. Para encargarnos un equipo de la promoción, tienes que escribirle un mensaje por WhatsApp a Federico. Al número más 52 998-577-8650 Y él te guiará para entrar en la lista de entrega Los equipos se entregarán a partir de febrero en adelante Equipo generador de masa negativa acelerada O mejor dicho, equipo de alta frecuencia De Nikola Tesla y Mónico Sánchez Modificado por el ingeniero Cristian Amenofis Marino. Te mando un abrazo. Que pases un excelente día y te espero en mi próximo video. Suscríbete, dale like. Muchas gracias.